Ya, Ni un, un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un, un fantasma. fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya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 Es oh Halloween ya, ja. es yeah Halloween ya Ja ja ja ja ja ja ja Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja ja ja ja ja ja ja ja Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, un hombre lobo. Feliz Halloween, feliz Halloween, feliz Halloween, feliz Halloween. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! Yankee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 Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee dodo, sí, ya sé, Yankee dodo, grande Escucha el ritmo de la música y sé hábil con las chicas Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo dende. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas.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 Tu esposa solo el queso se queda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 re marre marre to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 Siete papas más El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él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 Tiene un corderito, corderito, corderito. Mari tiene un corderito. Su lana blanca como la nieve. ¿Dónde se ha quedado? Mariba, que Mariba, que Mariba, donde sea que Mariba el cordero también irá.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 soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo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 Mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te la mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el